Muy buenas amigos vengadores y vengadoras Bienvenidos, yo soy el vengador Tóxico a Toxic Game Channel eh, Vuestro canal de Toxicidad 100% natural donde Hablamos de videojuegos por supuesto Y eh, Hoy toca hablar de lo que de, de, de lo que ha ido pasando Estos días que Para los que digan que Xbox no tienen juegos Es que ellos no tienen Ni argumentos, eso es peor Todavía porque no tienen ni argumentos ¿Qué, qué juego, qué está diciendo, ¿Qué está? A ver, le, le, le veo ardido, le veo ardido por el cifilisco, vaya usted al médico, tómese la pastilla de, los, de, de las 8, póngase a la pomada un eh, en el, sobre el ano, sobre la, la fisura del ano y manténgase así en posición, eh, en posición fetal durante unos cuantos meses. Usted dice que no hay videojuegos, eh, decía por ejemplo el viejo Jenkins, el viejo Jenkins eh, decía, yo no sé si es un futbolista, si es un entrenador, me da igual, pero de videojuegos no tiene ni puta idea, y, y se le nota mmm, a leguas, eh, estoy hablando del hombre este de, del vídeo anterior que digo yo, bueno creo que está hablando de los de los juegos, de que Dios quiero mis juegos, yo como, yo como, como decía... Como como usuario de Xbox, es ¿sí? dijo que... ¿Dónde están mis juegos? Digo, ¿quién está hablando este loco. Está hablando este tío. Bueno, en fin. Bueno, pues para este hombre, mira. Aquí tenemos unos cuantos juegos que a lo mejor no has visto y se te han pasado por... Eh, lo Se te han pasado por encima y no, no has visto. Pero van a estar aquí hasta que termine el 2022. Estos juegos van a salir... Más pronto que tarde, aquí... Mm, mm, sí aquí cabe, aquí cabe... Pero no me puedo así... Aquí lo voy a poner... Fíjese usted... Tenten, Steel Rising, Metal Hell Rising... Chip Breaker, que este va a hacer para este mes... Slime Rancher, eh, creo que también... Session, Soul Solsticio... El Grounded, por supuesto, este mes... El FIFA 2023, aquí también el Muscar, ese les quiero echar un ojo, quiero echarle un ojo ya a ese, y el Chip Breaker también, y el Metal, pues que es que a todos, lo, todos los voy a probar, el Overwatch, por supuesto, el Vértigo, por qué no, el No More, el no More Heroes, también, el Asterix y Obelix, el de Fantasma, ¿cómo no voy a probar un Fantasma? Sí, ¿cómo no voy a probar y jugarlo, o querer pasármelo entero sin tener que comprármelo? si para eso estoy pagando es que la gente que vienen diciendo no hay juegos de, de xbox es para pegarle con el catálogo en toda la boca se diciendo que no hay juegos pues mira los que van a salir para para para el 2022 que quedan tres meses tres jodidos meses tres meses y medio para si queremos ser más exactos Tres meses y medio para que termine 2022 y por lo pronto ya te he dicho teten steel racing metal, metal hellraiser chip breaker cecio slime rancher 2 el moonscar el Overwatch 3 el vértigo fifa 2023 el solsticio el grounded el astergos el No More Hero, el, el de Rally, el Asteris, el Boss Booster, el Plague Tale Innocence, The Last Ori Club, el Gotham Nice también. Venga, otro. New Borderlands, el Persona 5, el Score, el Model Warfare 2, gratuito en el día 1 en el Game Pass. Ustedes a 80 napos. Tu cara. Gafotas. Gafas Goldas. Chat. Human Kid. Football manager 2023. School and Boss. Que por cierto, aquí tenemos unas imágenes de School of Bulls. ¿Qué? Que no hay juegos. Vale, lo que tú digas. Sony Frontier llega también. Llega también este que eh, lo ha borrado ahí con el. El de Devil y Mi ese no hace falta, que y el Calisto Protocol no hace falta porque es que lo voy a comprar de, literalmente y el School of Bones cuando, como vea que es uno de estos juegos que que quiero tener en mi, en mi colección física que ya hablaremos de lo físico, no voy a, decir, voy a decirlo ya para que no os vayáis a asustar o os asustéis ya y ya podamos seguir con el programa estoy en contra de lo físico realmente bueno no, no es que esté realmente realmente en contra de lo físico pero creo que no vamos a seguir por ese camino ya ni tampoco va a haber consolas al uso ni una playstation 6 ni una que una xbox eh, series eh, 2000 no. no no y es que lo estamos viendo si es que eh, Qué es lo que he dicho al principio sobre los, los juegos de Samsung, eh, el Samsung Gaming, que ya, lo va, que, que ya está en los, en, en los, ya está, es que ya está. Si eres suscriptor de Google está Ubisoft Plus, más multiaccess, también está disponible ya en el Samsung Gaming Hub, el portal de juegos en la nube de los televisores inteligentes de la compañía surcoreana, y es que el multi no cuenta con un portal o aplicación dedicada. Sencillamente ofrece los juegos de Ubisoft a través de esta plataforma. Que a su vez también estarán disponibles en el panel de Samsung. De vuestros televisores. Sí señores, gracias a esto podréis jugar a juegos como Rainbow Six, Ghost Recon, Far Cry 6, For Honor, Far Cry, eh, Far Cry 6 lo vuelvo a repetir será Far Cry 5 The Crew 2 y un buen puñado de Assassin's Creed ya que Ubisoft Plus Multi está regalando 30 días de prueba en la que podéis eh, probar todos los juegos que queráis solo tienes que solicitarlo y jugar desde alguno de los servicios asociados dentro del Gaming Hub bien, ¿cómo reclamar este mes gratis? pues dicen que reclamar la opción de Multi tener que crear una cuenta o conectarte con una si ya la tienes una vez hayas canjeado los pasos adicionales ve al gaming hub en tu televisión Samsung inicia sesión con Google Stadia los juegos de Ubisoft aparecerán instantáneamente bien, Square Enix se une a Oasis qué diréis ustedes, Oasis, eso no es el puticlub del de de, de, de pueblo o o la discoteca del pueblo eh, sí porque Nirvana o sea, los, los, los, uno de los, de los dos grupos más conocidos eh, eh, eso es verdad tienen o nombre de de de de Zauna de, de, de, de Puticlub o de discoteca de, de de pueblo Oasis Nirvana vayan nombres para un para unos grupos históricos del rock, <risa> nirvana, es, es el típico sitio donde yo me iría a fumar una cachimba, así de claro, ¿no? <risa> sin problema, pero entonces, pero, pero entonces oasis que es, bueno pues oasis son señores que entre otras cosas han estado muy activos en el tema del not for talking pues eh, si hacemos un recorrido por, don, por los juegos en los que ha estado presente veremos que ha estado presente pues en juegos como eh, aquí creo que vienen los los juegos los juegos de PC y consola porque también tiene juegos de móviles generalmente la mayoría creo que son de móviles pues juego de móviles aquí tenemos ya un amplio... Pues tenemos hasta Blitz. ¿eh? Ojitos. ¿eh? Ocean Overload. Tenemos, eh, tenemos eh, Super Flitz. Eh, uno de, de, de batallas navales. Eh, y The Putsman. Ya sabéis. La serie... Pero me ha interesado este de, de Blitz. Esto lo voy a buscar yo en... Bueno. Y en el PC han colaborado en Chenue 3... Han colaborado en bon Monkey King... Hero Is Back, Que estaba para Playstation... Y para Microsoft... Sobre todo ha trabajado para estas dos compañías... Microsoft y Xbox... Eh, o mejor dicho Microsoft... Sale el... Eh, sale el... Microsoft... No sale Xbox... Y en uno... En el Light Tracer, eh, Light Tracer... He eh, también para Nintendo, Nintendo, PlayStation, Microsoft. Juegos como Hidden Dragon Legends, como Dying Reborn, como Pixel Gear, como Zalari Man Escape, eh, un juego de PlayStation que se llama Koi y otro um, una, la temporada de After Fall. Eh, para solamente para Microsoft ha estado en un tal Steel Circus que ese no, no lo he llegado yo a probar y aquí hay una Monkey King para Playstation y Microsoft que me recuerda mucho al que hemos visto de esa desarrolladora china que veremos si el juego llega o no llega vamos a ver si el juego algún día llega o no llega entre tanto este Monkey King eh, ...parece una especie... ...de intento de copia... ...bueno... ...ustedes están diciendo... ...bueno y qué tiene de malo todo, todo esto... ...de que Square Enix... Eh, ...se vaya con los... NFTs? ...uy oh, perdón... ...con los blockchains... ...pues precisamente eso... ...si es que además no se corta ni un pelo en decirlo... ...dice... ...imagina un NFT de Final Fantasy... ...que solo lo tenías tú suena genial, ¿verdad? bueno, pues si algún día lo quieres vender lo puedes vender por más precio menos precio y nos montamos un mercado aquí no es que yo sea precisamente eh, un anticapitalista pero creo que hay eh, lugares donde como no solamente conviven los adultos sino que hay también jóvenes a los que no tenemos por qué meter en la ludopatía porque va a llegar un punto en el que se pueda jugar a juegos de la cling clean en vez de bajar al bar y hacer clean clean que también está que también es ludopatía pero bueno esto eh, y además eh, como se como como decía mi abuela las máquinas tragaperras son consolas no máquinas tragaperras Square Enix, consolas, no máquinas traga perra, yo no es de verdad, eh, vuestros juegos son muy buenos, eh, pero pero estas intenciones con las que me, eh, con las que me venís, eh, no me gustan nada, no, no es por nada, pero el tema de, de los NFTs, mal. Y en el tema de, del showcase que hemos visto, hemos visto el, la expansión de, de, de Division 2, hemos visto muchos juegos, pero sobre todo hay una cosa que a mí yo no puedo, es una crítica que tengo que hacer. Eh, para mí me sobra mucho tiempo de, de esa de, de, de ese evento de ayer. Yo creo que todo se podía ver sin sintetizado en menos tiempo media hora ojito a lo que digo, en media hora ya hubieran dicho todo esto que ya por fin nos confía. habíamos hablado aquí en este canal de que iba a haber un Assassin's Creed japonés que se estaba que se estaba cociendo ya había rumores sobre ello y era una cosa que es que yo pensaba no, esto no es un rumor esto es una cosa que la están soltando porque, porque saben que, que es algo que está muy deseado pero que tampoco les puede pillar, quiero decir, no les puede pillar ni de sorpresa ni de que no salga, ni de que salga, o sea, si no saliera, diría la gente pues tendréis que sacar algún día alguno de, en forma de samuráis y de ninjas pues vais a tener los dos de samuráis y de ninjas, pero uno del que más me ha llamado la atención, sin duda, por el lore, por la historia de Assassin's Creed, Valhalla, es que el Valhalla comienza abriendo una tumba en Estados Unidos de alguien que no podía estar en Estados Unidos, es decir, un vikingo, es decir, nuestro personaje llegó a Estados Unidos, todo eso se ve eh, desde el principio, eso no es algo que me estoy inventando. Ese es el, el, el, el, el los, los rebeldes de Astergo intentando recabar la historia de los fragmentos del Edén y todo eso. Bueno, estoy haciendo un lío ya con, con algunos conceptos, pero bueno. El Essen, Esen, Codename Ecen. No lo veo tan europeo, sino más bien de Estados Unidos. Porque la, la primera impresión que me dio fue, ¿esto que es? ¿La bruja de Blair? Porque, sí, es la bruja de Blair. Porque si hablamos de la bruja de Blair, o de todo lo que tenga que ver con esas especies de muñequitas, con esos palitos, eh, nacen de las, de, las, precisamente de esas religiones paganas, bueno, paganas religiones antiguas y de esas, de esas viejas costumbres que algunos del otro lado del mundo se trajeron para acá y que siguieron replicando en Estados Unidos lo que pasa es que aquí con este este rollo de que, de que uno de nuestros personajes tanto si lo elegimos femenino como si lo elegimos masculino llegó a Estados Unidos hombre, que hizo en Estados Unidos fue eh, uno de los primeros maestros los primeros sabios, digamos el lore de, de Assassin's Creed sabemos que es eh, muy extenso, es una cosa mmm, no para un vídeo solamente es para un vídeo largo en el que hablemos solamente de Assassin's Creed, que no me importaría hacerlo, ¿eh? no me importaría de verdad hacerlo eh, yo ya aquí lo dejo y nos vemos Mañana, mañana o dentro de unos días o semanas, puede ser que eh, un día de, de estos eh, tenga que desaparecer, siento decirlo, por un tiempo. Entre otras, muy a mi pesar, porque yo sí voy a estar pendiente de, de, las, de todo, si tengo que hacer un vídeo lo hago sabéis que, que, eh, que al final digo no, no, no, ¿por qué? porque intento, llevo mucho tiempo que, que digo mira, no me he tomado unas vacaciones realmente, eh, todo esto que hay aquí atrás tengo que ponerlo y tengo que ponerlo a mi gusto, porque quiero que el setup esto no es una habitación, no es la habitación donde yo duermo, esto es una habitación que al lado está el garaje menos mal que aquí no suele haber mucho jaleo en el garaje hasta que yo eh, me arregle con la, con la eléctrica así que eh, tengo que hacer algunas cosas y pintar esa pared, <risa> una, unas cuantas cosas pero bueno todo, todo sea en pos de, de, de mejorar el canal que por cierto que hubo una persona ayer eh, en el vídeo que hice ayer Ustedes saben que yo hablo de, de una manera muy, muy sincera y muy llana, y yo soy gordo, ¿verdad? soy el primero en decirlo porque soy consciente, soy consciente, y, y, digo, Oiga, y alguien me respondió, eres gordo pero eres simpático, <risa> me encantó, esa persona, lo, lo que pasa es que yo no sé por qué en, en unos sitios me salen los mensajes, en otros sitios no me salen los mensajes, pero bueno, da igual, eh, por ahora da igual. Ya, ya veremos por qué. Luego, eh, a, a, a otra persona que me comentó sobre el tema de la iluminación y, y la cámara, esta posición de cámara generalmente me suele gustar. Me gusta hablar de frente, pero tampoco está mal, ¿no? Por ejemplo, sí, aquí de lado tampoco está mal, pero fijaros esa, esa, esa pared siempre intento ahí pararla esa pared no no entonces entonces mi idea entonces mi idea eh, para estos días va a ser pues descansar no hacer nada recabar información eso sí sobre lo de recabar información lo voy a hacer para una vez que vuelva porque aquí la gente se lo toma como un trabajo, yo no si yo estoy haciendo esto porque me gusta ya está eh, los que se lo tomen como trabajo no importa, o sea, ahora, eso sí mientras que no le hagan daño a nadie en fin, amigos eh, esto es todo yo creo que ha sido muy interesante pese a que no ha sido muy divertido, Hay que todo hay que decirlo no ha sido muy divertido el el evento de ayer pero pero lo más importante se resume en esta imagen así que eh, nos esperamos un assassin Creed eh, en en Bagdad no en Persia hay muchos que lo están confundiendo con el príncipe de Persia no, en Bagdad eh, y un assassin Creed en el Japón feudal y otro chino así que nada amigos eh, espero que os haya gustado este programa de hoy poco resumiendo mis impresiones ya sabéis no ha sido para mí un evento en el que yo haya flipado eh, y me haya emocionado mucho vamos a ver el Nintendo Direct mañana y a ver qué es lo que nos enseñan hasta la próxima amigos